y estoy acá en Facebook y es crea nuevos hábitos eh, que sean heredables en el corazón y que nosotros realmente podamos dejar una huella que nosotros hicimos algo en esta tierra. Eh, esos hábitos, eh, hoy es el día número 34, estamos hablando en la semana número 5 donde estamos eh, precisamente toda esta semana estamos hablando de la importancia que tienen los hábitos. Es más importante el hábito que la motivación. ¿Por qué? Porque la motivación se acaba, la, la motivación eh, se pierde. En la motivación, eh, cuando menos piensas, te perdió, se te perdió la motivación y entonces eh, ya no haces lo que querías y pensabas hacer. Hola, por aquí estamos en vivo. Entonces hoy mmm, vamos a hablar de crear esos nuevos hábitos y sobre todo mujer, eh, tú tienes una responsabilidad y es muy importante que nosotros eh, realmente veamos la responsabilidad que tenemos como una nueva generación. Yo soy una nueva generación. Tú, mujer, que estás acá, eres una nueva generación. Entonces, como nueva generación, yo tengo una responsabilidad. Ya lo viejo pasó, ya lo que pasó, pasó, pero yo soy nueva tengo un nuevo ropaje, yo volví a nacer, y en el volver a nacer, en el ser una nueva generación, entonces eh, nos vamos dando cuenta de que le, el, el, el hábito es el que realmente, hay una frase que me gusta mucho, eh, que algún día escuché, el hábito hace al maestro, tú no eres lo que dices, Tú eres mujer lo que tú haces. Dime qué haces y te diré quién eres. Dime qué haces y te diré cuál es tu futuro. Dime qué haces en acciones concretas, con determinación. Tú puedes decir hasta misa, pero las acciones son las que son heredables a nuestros hijos. Y me vas a preguntar, bueno Marimelda, ¿y por qué eh, las acciones son heredables a los hijos? Es que mi hijo no quiere hacer esto, esto, esto. ¿Sabes por qué? Porque los, la mente, el cerebro, aprende por eh, observación. Está comprobado científicamente que nosotros tenemos unas neuronas que se llaman neuronas espejo y que por esas neuronas espejo nosotros podemos eh, modelar copiar entonces nosotros como aprendemos cómo aprendemos aprendemos primero observando el modelo que tiene el otro y nosotros repetimos el modelo de las acciones entonces al nosotros querer heredar a nuestros hijos, nosotros le vamos a heredar lo que nosotros realmente hicimos en acciones. Así que, mujer, hoy quiero darte cinco um, pasos o cinco puntos que debes de tener en cuenta para que al momento de crear nuevos hábitos, lo viejo no me sirve lo viejo está obsoleto tengo que quitarme el ropaje viejo y ponerme uno nuevo un nuevo hábito para qué? para que yo lo pueda heredar en el corazón de mis hijos para que yo lo pueda heredar en el corazón de mi familia para que yo lo pueda heredar en el adn de mi clan acuérdese que nosotros impactamos un clan nosotros impactamos, mujeres que son disciplinadas, que tienen un dominio propio, impactan en la vida de otras mujeres y nos vamos convirtiendo en una masa crítica, nos vamos convirtiendo en mujeres empoderadas y que vamos a trabajar desde el amor, porque es con el amor que nosotros vamos a trabajar. Aquí no vamos a trabajar, sino con una moneda que se llama el amor, así que usted me paga a mí con amor, y no hay nada mejor pago que el amor, y todo lo que yo doy, lo doy con amor, ¿sí o no?, mujeres hermosas, bueno, entonces vamos a empezar, primer paso, tú tienes que enseñarle a tus hijos, a tus herederos, a tu clan, no importa que no tengas hijos, es que a veces nos confundimos y creemos que si, que si no tenemos hijos eh, del vientre eh, engendrados que nosotros no tenemos que hacer lo que tenemos que hacer y resulta que esto es más profundo de lo que creemos, tú heredas a tu clan como mujer que eres, como mujer disciplinada y tú puedes ser la guía de una sobrina, tú puedes ser la guía, la guía para un primo, tú puedes ser la guía, la guía, el líder para alguien y tú puedes servir de ejemplo y decir, mire, es que la María Inmérita Cardona López salió de un pueblo guerrillero, peligroso, que tiraban, eh, que eh, quemaban, recuerdo en mi niñez, quemaban, el, la comisaría que había al frente de mi casa y nosotros salimos huyendo de un pueblo que se llama Ituango. Ay, yo soy de Ituango. ¿Ve? Se me había olvidado que yo era de Ituango, Antioquia. Ituango, Antioquia. Mm. ¡Qué maravilla! Marimeldi, ¿qué tiene que ver eso con lo que estaba hablando? Ah, espera. ¿Usted quiere que le cuente o no? A ver, que es que eh, eh, eh, es muy rico cuando, cuando a nosotros nos preguntan, y bueno, contame la historia. Entonces, primer paso que vamos a trabajar es tener una elección. Tú, mujer, estás dotada de algo, y es un privilegio que nosotros los seres humanos tenemos, y es la elección. Yo puedo elegir, pero... Quiero que cuando tengas esa elección, elijas con esperanza de un futuro mejor. ¿Ok? Marimelda, hable más despacio, que es que estoy escribiendo. Acuérdese que tenemos que tener nuestro cuaderno. Estamos en la escuela cuántica Mi A ah, y Su ya porque si usted dice Escuela Cuántica Mía, eso es suyo, mi amor. Listo. Es muy importante que tengamos ese sentido de pertenencia, ese sentido de, de esto es el mío y lo voy a heredar, porque lo estoy dando con el corazón y para el corazón de las personas. Entonces, eh, primer punto. Si puedes hacer, bueno, yo hice algo así, 1, 2, 3, 4, 5 puntos vamos a ver hoy y eh, vamos a, a trabajar entonces estos 5 puntos. Entonces voy a, el primer punto es que tú tienes una elección, debe de venir con esperanza, de un mejor futuro ok entonces este es el primer eh, el primer punto esperanza con un mejor futuro eh, les voy a dar los los puntos de una vez para que Todo lo que hagas, segundo punto, amor, todo lo que realices, todo lo... Todo lo que realices, hazlo con amor. Por favor, esto, esto ustedes, si supieran el poder que tiene todo, cualquier cosa, lo peor que ustedes estén haciendo, la peor tarea que ustedes piensen que, que están haciendo, algo que ustedes digan, oh my God, hágalo con amor, póngale amor a lo que usted hace. No hay nada más horrible de hacer las cosas sin amor. El tercer paso es enseñar, mujer, usted tiene una misión y es la de enseñar. Enseñar a tus hijos o clan. Mejor dir mejor pongámosle a tu clan, a tu clan. Porque cuando no tienes hijos, entonces me dices, María Imelda, me excluyó, yo a quién le enseño, no tengo hijos. Y entonces como no tiene hijos, a quién le enseña, entonces eh, te deprime el, el, el sentir que no tienes herederos. Pero la buena noticia es que tú sí tienes herederos y todos los herederos son el clan al que perteneces. Entonces enseña a tu clan, es más, voy a poner acá a tu clan. Es que no tengo hijos, sí, mi amor, pero usted es mexicana. Es que no tengo hijos, sí, pero usted es prima, usted es sobrina. Y nosotros podemos enseñar desde otro rol que no sea el de mamá. Usted es amiga, usted es eh, mujer que vive en un área específica. Entonces, desde ahí usted puede enseñar. Entonces, enseñar a tus hijos... A tu plan que la disciplina es esencial. Usted tiene que enseñarle a sus hijos que la disciplina es esencial, pero así como, como. Que sin disciplina usted puede querer mucho. Usted puede tener mucho talento. Usted puede ser eh, la más inteligente. Imagínese que la disciplina vence la inteligencia. La disciplina hace lo que la inteligencia no hace. Porque una persona inteligente que no es disciplinada no tiene logros. Entonces, enseñar a tu clan que la disciplina es esencial. Cuarto, este a muchos no les gusta, pero yo lo tengo que decir. Responder al llamado de Dios. ¿Cómo así que a muchos no les gusta? Sí, porque cuando uno le habla a las personas, eh, cuando están muy jóvenes, dicen, ay, da, va a empezar, y resulta que cada uno de nosotros tiene un llamado, y cuando uno en, entiende que tiene un llamado, que tiene un don, que tiene un talento, que ni siquiera necesitó educación, sino que brota de su de su de su piel, que simplemente ni siquiera tuvo que ir a estudiar a la universidad, ni siquiera tuvo que ir a tomar clases, es que tiene ese talento. Y como usted tiene ese talento, ese talento es un llamado de Dios y usted lo tiene que poner al servicio de la humanidad. Ayer yo le preguntaba me dijo, hijo, amor, dame tres cualidades que pondrías en mi tumba. Ah, pregúntele a su a su clan. Yo le pregunto a mi hijo porque es la persona más cercana que tengo. Pregúntele a su clan. Mira, aquí tengo una de mi clan. A Elsie Gutiérrez es una de mi clan. Es una prima hermana. Llegó Viviana, la alegría de la casa. Eso, a Viviana. <ríe> Qué emoción. Ya, ya van llegando, ya van llegando. Eh, Marimelda. No se me pierda. Respo, cuarto, responder al llamado de Dios. Pilas, pues. Marimel, es que yo no sé cuál es el llamado de Dios. Es que ayer le dije que le di una técnica y va a decirle, Dios, te permito que me muestres el camino. Si usted en su mente ya me está diciendo, Marimel, es que yo no sé cuál es el llamado de Dios. Permítele a Dios que te muestre el camino. Porque tú ya vienes dotada con todo en el ADN. Tú tienes en el ADN unos códigos, mujeres, que si ustedes supieran. Sigue hablando, María y escriba la número 5. 5. ¿Cuál es el 5? No lo ha dicho. Ah, perdón. Lo voy a decir. Hacerse un nuevo propósito. Hacerse un nuevo. Pro -po -si -to. ¿Y cómo me hago un nuevo propósito? Con la técnica C-A-O. Óigala, pues. Ya, ya saco otra técnica. <risa> con la técnica. Con la técnica C-A-O. Marimelda y sus técnicas. Ah, pero es que a mí sí me funcionan mucho las técnicas. Si ustedes supieran cómo me funcionan las técnicas, porque el cerebro eh, memoriza y graba códigos. Son códigos. Entonces, la técnica CAO. Técnica CAO. Y eso en qué consiste? En que usted tiene que confiar. Si usted no confía, confía, confía en tus habilidades, confía en tus dones. Tú traes unos dones, Viviana, que ni siquiera tienes que ir a estudiar. Sí, también me funcionan las técnicas. Es que son, son técnicas, Viviana, que nosotras aprendemos y que yo se las enseño a Elsie sí, y Elsie sí, las memoriza, se las graba. Y la técnica es confía, confía, confía, confía, confía, confía, confía, confía, confía, confía en tus habilidades, en tus dones, en tus capacidades. Dios ya te las dio en el ADN. Simplemente los tienes que activar. Nosotras ya venimos listas, arregladas, organizadas, pero los tenemos que, ah, ¿cómo se dice?, abrir, dejar que salgan, permitir que, que fluyan. Entonces, confía, ama. Ah, Dios mío, ama, ah, ama, ah, ponle amor a todo lo que hagas, vuelve y se repita, todo lo realizas con amor. Si yo voy a hacer el almuerzo, que a mí no me gusta cocinar, que conste, el hecho de que a usted le guste, no quiere decir que no lo ame. Y Marí eso cómo funciona? Pero mira, yo le explico. Vamos a ir eh, explicando cada, cada punto, pero quiero como que tengas un orden en tus, en tus notas, ¿sí? Yo estoy haciendo este, este taller y te voy a dar un, un orden y luego entonces ya mm, es, en este, te explico con un ejemplo como yo lo hago. Pero lo importante es que tengas el orden. Entonces, la técnica amar la técnica, ¿cómo se llama? CAO. Entonces, la primera es confiar, amar, y la tercera es obedecer. Obedecer. Porque si usted no obedece, si yo le digo que aplique la técnica CAO y no la aplica, da lo mismo. Si yo le digo que se levante todos los días a las 5 de la mañana, esté contento o no esté contento, porque en el reino de los cielos no hay emociones. En el reino de los cielos hay determinaciones con acciones. Es que usted no va a ir al gimnasio cuando usted quiera. Usted va ir todos los días a las 10 de la mañana. Punto. Ay, es que estoy cansada. No, allá no hay emociones. Usted va. Eh, es que no sé qué hacer. No, es que usted tiene que hacerlo. O sea... Ay, es que mi esposo me miró y como anoche no me miró, me levanté triste. Es que como mi esposo me gritó, yo no me quise levantar ni podía hacer el, el reto. ¿Qué le pasa? ¿Qué es eso? Ay, es que como me echaron del trabajo, pues yo estoy tan desanimada. Y ponen cara de, de, de, de todo y, y, y los hombros, miren, los bajan y qué pereza. No, y es que como a mí ni siquiera me llamaron para el trabajo, yo no fui. Y pues, ¿qué voy a hacer? Ay. Si usted se me está diciendo eso. Venga, entre la escuela cuántica mía, venga, pues yo la enseño a tener una vida disciplinada. Porque Dios disciplina a sus hijos. Uno no disciplina a cualquiera. Uno disciplina a la gente que uno quiere que le vaya bien en la vida, yo solamente disciplino a mi hijo, a mis hijos o, o a, mis, a mi clan, los que no son de mi clan, no sé, pero yo disciplino a mi clan, de mujeres, del futuro, <risa> ¿sí o no? ¿sí o no Viviana? Que, que nos sirve, listo, entonces vamos a empezar, aquí les voy a escribir, en, en bueno en el, en el Instagram, no puedo escribírselos porque, porque no, no tengo acceso a los a, la, a los textos de Instagram en el momento. Pero de igual manera, yo les voy a tomar una foto a mi resumen y eh, se los coloco en el grupo de WhatsApp. Si no estás en el grupo de WhatsApp, por favor, adiciónate al grupo que ahí estamos colocando el link y ahí estamos colocando la fotografía de cada día del reto donde está el resumen. Ahora, el resto, yo ya terminé de hacer el reto, pero el resto es que les voy a explicar cómo yo aplico la técnica KO para hacerlo todos los días y aplicarlo en los nuevos hábitos. Entonces... Todos los días usted se levanta y toma una decisión. El C. Gutiérrez envió una solicitud para estar en el video. Ok, voy a terminar acá y te acepto la solicitud. Listo, entonces, todos los días usted se levanta, viva la vida como 24 horas. 12 duerme, 12 se despierta y cada 24 horas usted tiene la oportunidad de tomar una decisión y yo voy a elegir vivir con esperanza para un futuro mejor. El pasado ni es la herramienta que yo necesito para el futuro, lo que yo ya aprendí, lo que me equivoqué, los errores, pero lo que pasó ya Hoy es un nuevo día, hoy tengo esperanza, hoy es mi futuro y voy a hacer lo mejor que puedo hacer. Amar todo lo que hago. Yo les decía, a mí la verdad en el pasado, a mí me dijeron, usted prepárese, estudie, eh, vaya a la universidad, eh, sea una mujer berraca, trabajadora, para que no dependa de un hombre para que usted no le tenga que pedir a un hombre, para que usted sea uh, autosuficiente y no sea manteca de los hombres. Así, Esas son palabras que yo aprendí cuando yo estaba joven y cuando a mí me educaron. Y para que usted tenga su dinero y usted sea independiente y usted um, no sea eh, la, la típica mujer, eh, que el marido la mantiene y que eh, hace lo que el marido le dice, pero eso era porque veníamos de una generación diferente. Pero resulta que esa no era la solución. Hubo una parte que a mí me hizo falta y fue la parte de el amar realmente las cosas. Entonces... Vengo con un pasado, con una cultura, pero esa ya no me sirve. Porque me di cuenta que sí es muy importante que la mujer aporte amor a la casa y que no sea otro hombre viviendo con otro hombre. Que la mujer sí ame a sus hijos y no que sea una mujer que es otro hombre con otro hombre alimentando unos niños y esos niños no tienen ni papá ni mamá porque tienen dos hombres en la casa que cada uno quiere hacer y hacer y deshacer. Y esos pobres muchachitos, yo no sé en dónde se van a criar. Y yo soy una de las que soy responsable de esto, del caos que armé, de la rebeldía que tuve cuando era joven. Y hoy como abuela digo, ay no, no, espérate un momentico, a muchachas no actúen así. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, por favor. Eh, eh, eh, esperen, esperen, esperen. Pongan amor. Porque hay cosas en la casa de nosotras que tenemos que ponerle amor. Amor a la cocina. Ay, no, Marimelda, pero es que ya ninguna quiere hacer nada, ya ninguna quiere lavar un plato, ya ninguna se quiere ensuciar las manos. Y entonces, ¿quién va a hacer las cosas de la casa? ¿Y de dónde van a sacar para tener una muchacha del servicio? Porque no todas tienen la capacidad de tener una muchacha en el servicio. Y si el hombre quiere que la mujer cuide sus hijos, ¿por qué vamos a tener que volver a ese pasado donde la mujer necesitaba tener más cuidado de los hijos? Porque ya nos dimos cuenta, comprobado científicamente, que la mujer se necesita en la casa. Los hijos no pueden estar al cuidado de cualquiera porque miren los locos que salen. Niños traumados, niños embolatados. Bueno, tres pilas con eso. Entonces hay que ponerle amor a las cosas así tú creas que no son importantes. Pero de pronto no son importantes porque piensas que no generan dinero. Pero hay cosas que no generan dinero que sí son muy importantes como hacer las obligaciones o los compromisos de la casa. Y ahí yo pienso que estamos fallando. Ese es el verdadero amor del corazón. Cuando no hay un dinero de por medio, a mí no me pagan para lavar los platos, a mí no me pagan para, para arreglar la casa, a mí no me pagan para hacer la comida, pero eso es lo que yo voy a, a realmente heredar en mis hijos, los valores. ¿Cuáles son esos valores? que yo le estoy heredando a mis hijos, no una mamá que echa cantaleta cuando va a cocinar, no una mamá que se pone como una fiera cuando va a cocinar, que está, uy, no, qué pereza. Y lo digo porque a mí no me gusta cocinar, yo no soy de las que no, qué felicidad, que voy a hacer una torta y que me sueño con la torta, no, esa no es mi especialidad. Pero cuando lo voy a hacer, le pongo el amor y le pongo cariño y lo voy a hacer de una manera consciente. A mí no me encanta lavar los platos, pero, pero bueno, eh, lo hago con amor por tener una casa organizada. Entonces, no importa si te gusta o no te gusta, ponle amor, pero conscientemente. Amar del corazón, no hay nada más hermoso. Yo no hago esta clase porque estoy recibiendo el dinero, el, el, el, el, el reconocimiento, no, yo lo hago por amor. Por, por amor a mi clan de mujeres, por amor a mi, a mi sociedad, por amor a la cultura, por amor a, al, al pueblo, digámoslo así, por amor a que una mujer se eduque, a que tenga otra visión de la vida, a que tenga una vida disciplinada con dominio propio, a que tengamos mejores hogares. Porque quiero enseñar la disciplina, porque es un don que Dios me regaló desde que yo era niña, soy disciplinada, pues no sé si cuando estaba chiquita mi mamá me, me encarriló, mi papá también fue muy disciplinado, y pues la disciplina es una virtud y un don que Dios me dio. Entonces, pues enséñelo, enseñe su don. Enseñar a tu clan la disciplina es una prioridad. Esa es una prioridad. De verdad, mujeres, es una prioridad. Quisiera que ustedes nos, no, no dejen de inculcarle a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, tataranietos, a su a su campo mórfico, a cada, cada cada clan tiene un campo mórfico y ese campo mórfico está afectado por cada uno de ustedes. Y si yo hago las cosas bien, voy a tener un impacto en todo el paquete de información. Así que es demasiado importante. Y hacerse un propósito nuevo, confiar en Dios. Muchachas, de verdad, a mi Dios me llama todos los días. Dios todos los días me llama y yo tengo que responder a este llamado porque esto va a ser para la eternidad, porque esto va a ser un impacto que yo dejo en la vida de Viviana. Yo estoy impactando la vida de Viviana y detrás de la vida de Viviana estoy impactando una cultura mexicana y yo soy colombiana y yo soy criada distinto a Viviana, pero le dejo, le marco, le pongo un sello en la vida de Viviana, y la vida de Viviana hasta va a impactarse, y la vida de Viviana va a impactar a su hija, que es una niña que apenas está, eh, no sé cuántos años cumplió tu hija, que apenas salió de la, de la escuela, o apenas está en primaria, apenas está empezando a vivir. Vive cuántos años es que tiene tu hija, qué pena que te pregunte tanto, pero es que a veces se me, se me pasa. Entonces... Confiar, es muy importante confiar en Dios y confiar en tus habilidades. El, el impacto que Viviana como mujer que quiere, eh, Viviana me decía, es que yo quiero cuando yo me muera en mi tumba, digan que yo fui trabajadora, que fui disciplinada y que fui una mujer valiente. Esos sellos, esos códigos que estás activando en tu ADN, tu hija cumplió 12 años. 12 años, la hija de Viviana, entonces, esa niña aprende, no por lo que tú le dices, sino por lo que tú haces, porque el clan aprende por observación, yo antes era más rebelde, yo ahora ya no soy rebelde, Cambié mi rebeldía. Ya, ya cambié mi rebeldía. Ya no soy tan rebelde como antes. La rebeldía es una faceta de la vida de los jóvenes. La rebeldía es una faceta de tu hija. La rebeldía es una faceta de personas jóvenes, inmaduras, que todavía adolecen de una personalidad. Pero cuando ya tú te conviertes en una mujer madura, cuando tú ya empiezas a madurar, cuando tú ya empiezas a tenerle respeto a Dios y a la vida, empiezas a trabajar con obediencia. Y yo confieso ser una mujer obediente. Mi actitud hoy debe de ser de confesión y obediencia. Yo ya no soy una mujer desobediente como lo fui en mi juventud. En estos días me decía una tía, oíste, Marimelda, vos, ¿cómo eras de horrible? <risa> La gente se tapaba así. ¡Ah! Marimelda, ¿cómo se salvó, Marimelda? <risa> ¿Cómo me salvé, Marimelda? Me hacían así, ay, esa muchachita no creo que vaya para ningún lado. Todos tenemos un futuro mejor. Todos pasamos por el desierto, todos eh, pasamos por rebeldía, todos pasamos por una vida desorganizada, todos fuimos eh, desobedientes porque es parte de la naturaleza humana la desobediencia. No crea que mi hijo no es desobediente, no crea que su hija que apenas va a cumplir 12 años va a ser desobediente. Todos fuimos desobedientes, pero va a llegar un momento en que nos volvemos obedientes porque nos dimos cuenta que la desobediencia trae problemas, porque nos dimos cuenta que ser desobediente no, no, no está bien y que tenemos que obedecer, hay unas leyes, hay unas normas, hay, hay un conducto regular y que nosotros tenemos que empezar a ajustarnos y que después nos damos cuenta que yo ya soy una nueva generación de mujeres de 56 años. Nos damos cuenta que ya usted es una nueva generación de mujeres de 42 años, de 43 años. Que ya usted es una nueva generación de mujeres de 38 años. Que ya usted es una nueva generación de mujeres de 48 años. Entonces nos damos cuenta que ya somos una nueva generación y que ahora sí tenemos que dar el ejemplo. Por ejemplo, hay una canción, a mí no me importa lo que los otros digan, que se digan de mí lo que quiera. a mí no me importa, y uno hace, bueno, y que hablen de mí, Dan, y bueno, eso, eso, eso uno dice, ah, ya está joven, está joven, está inmadura todavía. Y fui, lo reconozco, acepto, me arrepiento, pero bueno, eh, creo que pasé también por el desierto, y por eso hablo de lo que hablo cuando pasamos por el desierto, cuando pasamos por situaciones difíciles, cuando desobedecemos y cuando nuestros padres se mueren, ¡Ah! Yo amo a mis padres eternamente. Nos damos cuenta de que nos disciplinaron y que nos ayudaron a ser las buenas personas que ya somos. Y entonces a, a, actuamos con el mando y ya Viviana, como ya va, va, va viendo a su hija de 12 años, va diciendo, ay no, yo tengo que componerme, con postura, métase, métase en la fila, ¿sí o no Viviana? Ay no, yo ya me tengo que organizar, porque yo ya tengo las sobrinas, yo ya tengo eh, los nietos, ya tengo los bisnietos, y no, no, no, o sea, esperate un momentico, vamos a trabajar con obediencia, vamos a tener las cosas en, en regla y luego seguirá la historia, bueno entonces yo soy la nueva generación que entra a la tierra prometida, esa tierra prometida que mi padre y mi madre trabajaron, ellos también pasaron por el desierto, ellos también vivieron inclemencias, ellos también vivieron situaciones muy difíciles, se murieron y quedé de heredera, ahora yo soy la nueva generación que tiene que empezar a formar nuevos hábitos que son heredables en el corazón de mi hijo. Que puede ser que mi hijo hoy ni me escuche y puede ser que mi hijo hoy sea rebelde. Pero cuando yo me muera, yo le aseguro que él se va a acordar de mí todos los días de su existencia. Y va a decir, oh, mi mamá me disciplinó, mi mamá me enseñó, mi mamá me dijo. Y ahí cuando ya él tiene sus hijos y ve a sus herederos, dice, oh my God, ya, la tierra prometida, ya, yo soy la nueva generación que entra a la tierra prometida. En esa tierra se respeta a Dios, usted tiene que enseñarle a sus hijos que hay un Dios, usted no es Dios, a mí me aterra cuando me dicen es que yo soy Dios, yo no soy Dios, me parece horrible. Yo no soy Dios, yo soy un ser humano, dotada de unas cualidades, de unos dones, de unas habilidades, y, y que yo tengo un Dios que para mí es fiel, que para mí es misericordioso, y que cuando yo entro a su reino y obedezco sus normas, y obedezco sus pactos, y obedezco sus conceptos, yo tengo bendiciones y mi tierra es próspera y mi tierra es bendecida. Imagínense que guarda sus mandamientos hasta mil generaciones. O sea, lo que yo estoy haciendo hoy tiene un impacto en mil generaciones, muchachas. Me va a decir que no es importante hacerse un nuevo propósito con la regla con la técnica CAO. Este impacto. Esto va a mil generaciones de aquí para allá. Qué poder el que tiene. Yo sí me quiero montar en esto. Listo. Bueno, mujeres, ¿dónde usted estudió eso? En Deuteronomio. Aquí se lo voy a poner. de. de Deuteronomio no mío 8 eh, 8-5 léanse, léanse Deuteronomio 8 o, o todo lo que es Deuteronomio eh, Está bien interesante Me ha parecido muy interesante Ese, ese Deuteronomio eh, bueno, mujeres hermosas, mañana nos vemos, les cuento que el reto, estamos en el día número 34 y voy a empezar a hacer unas entrevistas, eh, voy a empezar a entrevistar a mujeres escritoras que están realizando un impacto eh, con sus libros, que estamos participando en las ferias del libro, eh, vamos a comenzar una feria del libro en Miami. Va a haber una eh, presencial. Va a ser el 17 de junio, 18 y 19 de junio. Eh, va a haber una um, feria del libro presencial en Miami, pero también va a comenzar la feria del libro virtual de Miami. Y yo ya estoy ahí, si no estás en esa feria, mujer, tú que eres escritora, me avisas y me dices, Marinelda, ¿cómo me registro en esa feria de escritoras? Porque hay muchas escritoras y me he dado cuenta de que realmente nosotros sí debemos de participar en esos eventos, eh, como escritores nos ayuda muchísimo, eh, nos ayuda a darnos a conocer, nos ayuda a dar a conocer los libros, entonces me puse un reto de entrevistar a todas las escritoras que participen en esa feria del libro eh, de Barcelona, perdón, de Barcelona, no, de Miami. Y eh, voy a comenzar, eh, apenas se termine este reto, eh, el, no, apenas se termine el reto, no, esperen, les digo cuándo. Eh, comienzo a entrevistar los miércoles a las 11 de la mañana, entrevista el 8 de junio comienzo con las entrevistas, así que ya saben mujeres que el miércoles tenemos una invitada para que nos cuente eh, toda esta parte de, de ese motivo que lleva a cada una a ser escritora y eh, a promocionar también la feria del libro de Miami, de Mujeres Dream Boss Bueno mujeres hermosas, las quiero mucho, I love you so much espero tus comentarios, chao Ah, por aquí, a ver, no sé qué era lo que, quiere participar en este video, no, yo creo que no, ya, esto era un error, bueno, pues, que estén muy bien, chao, chao, chao, Ay, no, yo aquí mirando, chao.